Les platico, miren esto, esto interesa, interesante del mezcal ¡Uh! ¡Hola! ¿Cómo estás? Ella dice, salió el gallo Se <risa> salió el gallo Hola, ¿cómo estás mis Yo soy Catherine Boys Mi nombre es Gise Carolina, bienvenidos A un nuevo video, estamos <risa> felices miren dónde estamos Vamos a la vuelta allí a la vuelta allí a la vuelta Gis, a la vuelta Nadie vio nada, solo salimos ah. nosotras Pero estamos en el Zócalo, el lugar preferido sí. de quién este es el lugar preferido ¡Mio! de quién Hey, gente, hoy estamos muy felices porque vamos a grabar un super video con unos amigos que son de Tepito. Y porque nuestra emoción, porque siempre hemos querido ir ahí y nunca hemos podido ir. Pero bueno, creo que pronto se va a dar la oportunidad y hoy estamos un poquito más cerca de Tepito, sí. así que... Qué felicidad. En teoría, qué felicidad Gente, aquí empezamos este video En la Feria de las Culturas En el Toca de la Ciudad de México Con nuestros hermanos del Barrio Bravo de Tepito Por suscríbase al canal si no se ha suscrito Ya llegamos a la Feria Estamos buscando a nuestros amigos Tal vez están perdidos Dice, acabo de verme Acá, acá. mi muñeca, exijo sí, buscar mi muñeca, ¿dónde? Ahí estoy yo, sí tengo, sí, sí tengo, sí, sí tengo. Ay, mira, oh, Gise, Mira, mira, mira, ti aquí? Y ahí estoy mira, yo atrás. Sí estoy. ¿Puedo tomar Puedo tomarlas para, mire, un momentito. <risa> <risa> mire esto, gente. Ok, ok, okay. ¿Qué? ¿Te ver tu muñeca? Uy, sí me parezco. Wow. Comenten ahí si nos parecemos o no. ¡Uy, Estamos aquí ya, eh, mis amigos todavía no aparecen, no sé dónde están metidos pero lo que veo ahorita es que estamos en una carpa diferente viendo sí, otras artesanías muy diferentes a la que vimos la otra vez que vinimos y me está encantando, así que vamos a ver qué tal Oigan, yo hoy lo que quiero hacer es probar Algunas cosillas por ahí, cosas que no he probado Como esta la Feria de la Cultura Hay un montón de regiones, entonces quiero aprovechar Exclusivamente para poder probar Cosas de otras regiones que no oh, conozco Y oh, ya oh, creo que los encontramos Y no nos sí, han visto no, no nos han visto, no nos han visto, este es Fuerecito. secretito <risa> Tuvimos Vamos. que salirnos de la Feria Como para poder ver exactamente dónde estaban A, a ellos los agarran y le bajan los pantalones Porque sí. ni se dan cuenta, están ahí Está Oigan, Enamorados de sus cámaras Y se fue la que los encontró ya llave sí, mejor ya porque tienen los lentes biónicos Ah, me bionicos diciendo cuatro ojos no solo dos ojos y un par de lentes ah, ok ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué ¿qué Amigos, aquí estamos en Guayaboyca de Tepito y el Tuki Show. ¡Ay! Okay, aquí está la gente de Tepito. Vamos, vamos. A, vamos a empezar a darle duro. ¡Ah, dale ¡Ay! Hola, buenas tardes. Ay, hola. hola, hola, amor. ¿Qué están preparando ahí? Estamos preparando clayudas y empanaditas. Oh, ¿Sí? qué rico! Clayudas y empanadas, ¿De mi amor. ¡Qué sabor! Tenemos clayudas de tasajo. Les ponemos asiento, frijol, col, abundante quesillo sí, y cecina de res. ¡Wow! Tenemos empanaditas de queso y de carne, mi amor. ¡Wow! Si gusta mole, hay mole. Sí aquí como perdido. En la... No, no, no. Es que ando buscando algo para hacerles trampa, para que prueben algo picoso y algo así como raro. Porque dicen, ellas no quieren, pero yo se les voy a encantar. <risa> Bueno, esta es la segunda vez que venimos a la feria Y Kat y yo ya probamos un montón de cosas Estamos con un amigo que se llama Tuki ¡Chao! aquí tenemos Tuki banda Aquí andamos grabando ya con... Dice Caroline, nuestra amiga Catherine Boys. Boys. Miren nada más, tremendas, eh, guapotas, guapotas. Y así como están de guapas, vamos a probar algo que las haga. Eso es lo que me tiene asustada oh. porque siento que nos va a hacer como un poquito sí. la intriga, como decimos va nosotros. Va, va vamos. a ser difícil. Vamos a ver, estamos buscando. Todo el mundo quiere ver que ustedes estén enchiladas. Oh. <risa> Una pregunta, ¿esto es picante? Sí. ¿Te ah. parece? Bien. No no poquito. Que si es poquito, pica demasiado. Yo no creo, no tú creo. Tú el... No les creo. No, no, es no yo pregunté lo mismo y no son micheladas. Nos engañaron. Queremos probar micheladas y nada. Esos no son micheladas, pero parece que son la hermana de micheladas. Ah. ¿Cómo que se llama? Ah, sangría. sangría. Lo demás no me lo aprendí. No me lo aprendí. Ella va a no bailar. ¡Ay! ¿Por qué? Vamos a comer todo ese pomotón. Po no? no. no, ¡Oh, gosh. ¡Me okay. te ayudé a ay, yo pongo esto aquí para. Gente, en estos momentos nos acaban de dar, mí, dar mí, tres, mí, tres mí, tamales. Mí, es muy peculiar mí, la forma porque es diferente a lo que ya yo estoy acostumbrada. ¡Wow! Mí, Ahí, estoy. Ahí está. A mí déjame los plásticos. Pruébalo, mira. Lo recomendable. Aquí como buen mexicano es Ajá, todo por la mano ah, Nosotras no, sí, como buenas panameña, con la cucharita ¿o vale. Yo tengo estilo, ¿qué? Ya va. ah, Ahí vamos ah, gente, tamalito Es de son compresa son A ver, ella a todos le dicen mmm, ¿no, no les pica? creo nada, ya vaya Pica, va, pica No pica, no, pica nada Si pica, huele mi agua Pica, pica No es cierto amigos, miren, Eso. no pica, pica nada pero pica, pero me pero gusta, gusta. Entonces, ahora sí como que pica, pero me gusta, ¿verdad? Sí. <risa> ¿Quién es la chef? Es rico. Ya ven amigos, vamos es a seguir viendo rico. con está ella, sabemos qué tal. Está, está, darle, está bien rico. Y ya les gustó, ya les gustó De lo verdad, gigante, Está bien rico. Oh. Oh, no wow. sé sí pica, ya, ya sé. No, no, no. no, en serio, sí pica. Vamos a darle, venga. ¿Está buenísimo? Costa Wow. Gente, esto se ve muy indefenso cuando lo pruebas por primera vez, pero la segunda probada ya empieza como a que a picar, así que tienen que tener cuidado si deciden meterte a esto. Lo único que no me gusta es el lo único que no me gusta es el angolín, porque yo no como anhurbolín, pero me lo acuerdo sí. de comer y está. ¡Oh! La combinación. Perfecta, hace armonía a los sabores. Sí, Gente, acabo de encontrar un puestito de artesanía súper bonito. Y acabo de encontrar estas pulseras. Yo le voy a hacer honesta. Necesito cambiar los pesos y así. Y nada más tengo 200 en efectivo. Esto cuesta 60. Y ya me la quiero comprar y me da igual si me quedo sin efectivo. Sí, está ¿De cuál? Dice... ¿De esta de la, ¿La, la blanca ¿La blanca? Sí, la blanca a ver. Pero ¿Qué? tú le puedes comprar la que quieras Igual se le va a ver bien ¡Ay, me encanta! ¿Están bellos, verdad? Ari, está muy bonita Como tu color de ropa <risa> A ver, ¿la blanca? Hay gusta la blanca, pero... Sí, es que la blanca es la que me gusta Cuando no tienes en qué gastar el dinero yo no, no es eso sino que es importante las vibras los chakras y todo eso pero ya tienes una de buena vibra enséñame ahí ya tienes una, una buena nunca buena es suficiente vibra. buena vibra miren esto nunca es suficiente el dinero no importa el dinero pues ahí viene ah. cuántos dólares ¿Qué eh, cosa? me está costando 60 pesos a tres dólares dólares son como 3 dólares y realmente siento que está hermosa Espérate, vamos a enseñarles lo que tienen para esta fiesta. Dime un segundito, qué bello quedó. Aquí estamos en el mero centro de la ciudad de México, cerca serpiente. De... Hoy acabo de aprender algo y estoy segura que Gise también. Nosotros conocemos la bandera de México, conocemos sobre el águila, Devorándose a la serpiente y todo eso. Pero acá nuestro amigo el Tuki Show nos sí acaba es. de comentar que el águila está encima de un nopal. Claro, sí, nuestro símbolo de nuestra bandera nacional, la bandera de verde, blanco y rojo. En medio tenemos el águila, que está prácticamente devorando una serpiente que encima de un nopal. Eso es un símbolo que nos representa como mexicanos. Lo que más me gusta del tema del águila Ajá. encima del nopal es que tú, tú amas los nopales. Sí. Tanto me así encanta. que hoy subiste una foto en un nopal. Ah, sí, ojalá vayan a mi Instagram, se lo dejo aquí mismo producción. Instagram. <risa> <risa> Grabando gente. ¿Cómo? Gente, ahora vamos a probar lo que es un mole a base de crema de cacahuate con amaranto. Jamás no en mi vida. Vamos. Pero bueno. Está riquísimo esto. Ya, lo ya se lo copia. Aún no lo, no, no, no. lo pruebo, pero pero, pero, pero yo ya sé. Ya, ya sabe. Sí. Bueno, oh, tres. Igual si de cacahuate. Tres, tres, dos, uno. Mm -hmm. Chocolate, chocolate. Oh my god! Vaina, <risa> mm. es como claro. esto uno lo puede poner en un pan, ¿cómo se come el claro, mole. No. O sea, la pregunta es cómo se come? Exacto. Este, este lo podrías hasta combinar así con un pedazo de pan, algo así como, ¿Ah? como mm. mantequilla, hacerle así un Vaina tan rica, Dios mío. Tipo, es cremita precisamente de cacahuate. Y no yo podría ahí, hacer sí. un pollo con esto. Claro. También puede hacer un pollo. Pero se llama mole o crema de cacahuate. Crema de cacahuate. Esto es crema de cacahuate. Okay. Con amaranto. Mira, esto es mi delicioso. Y yo le digo que es mole ah, bueno. yo, digo, yo también digo que es mole blanco ¿sabes? es como mole blanco pero bueno vamos, vamos a seguir dándole me encantó yo estoy sí sí tú cuéntanos tú cuéntanos les platico les platico miren esto esto interesa, interesante del mezcal chicas. el mezcal es una bebida que sale eh, a base del maguey sí. esto sale antes de lo que sea aguamiel y antes de convertirse en pulque Okay. Esto es el mezcal, entonces es una bebida muy fuerte que puede llegar a tener diferentes tipos de grados okay. Hasta 45 grados de alcohol wow. o más ¡Wow! Uh, se va de De, pa pa ¿De cañita no, para la sí, niña Bueno gente, estamos listos para probar lo que es el mezcal, mezcal a base de mezcalito? cañita Y es de gusano porque obviamente ya me da como, no sé ¿tú? ¡Tres, sí. dos, uno! ¡Eh! ¡Uy! Crema que. No, sin problema pero miren aquí Uy, las caras pica. de... Pica. <risa> pica pero gusta. Dice, pica, pero... De hecho siento como que me calentó todo el cuerpo. Sí, no? cae, cae caliente. Esto que sí cae caliente. concha! No. Esto si sí cae caliente. Me Hashtag me... sin comentarios. Hashtag se me bajó hasta <risa> las piernas. Ajá, como que... Bueno gente, por acá el Tuki Tuki nos acaba de recomendar que si van a beber mezcal que por favor lo hagan con precaución, que ¡Sabecito! no se toma de una, nada loco. Exacto, no, va poco a, poco a poco, es poco a poquito y para que lo degusten, ¿no? Cuando es Exacto. mezcal, natural, Total. 100%. Yo ¿Ah, lo mejor, ¿sí? es lo mejor. Pero ya no vamos a probar natural, vamos con una cremita claro. de mezcal. Esos sí son okay. para las niñas, Exacto, para nosotras. <ríe> tres, dos, <ríe> pero, a pero a con a el dedito el así, ¿pues? Eh? Tres, ver. dos, uno. uno. ¡Oh! Pasa, ah, más, vale. pasa más Les pasa más yo pasa lo wow, <risa> qué rico. yo lo tomaría yo también Brazo. hoy fue un súper videazo con el super tuki show él no tiene toda, vamos, toda vamos. la vida del mundo acá ¿qué te parece estoy cantando todo Tuki todo Tuki, todo tuki, tuki. Sí. <risa> tuki, tuki, tuki, tuki, tuki. siempre todo dicen, siempre me dicen esa desde el tiempo de, de, de diciembre, siempre, siempre te toca que te cante. Claro. Oye, yo disfruté muchísimo grabar por acá. probamos un par de cosas, gracias. un par de cosas. O sea, ¿qué gracias, para la abeja. Más? Ya se Oye, puede. qué bonito. Déjala, la déjala. <risa> o sea, ya se va. Ay, <risa> oh, no, no, <risa> La producción. <risa> Quiero que sepan que los amo, que los adoro Que es bueno tener un nuevo amigo Y este Tepito Siempre tuve ah, la ilusión de tener un amigo en Tepito sí. Igual catering Así que yo creo que se acerca un videazo Pero un videazo Además de esto obviamente Exacto. Es que el Tukicho también hizo un video para su canal Así que claro. pásense por allá a vayan vayan que vienen de sí, este comenten, video comenten, Y recuerden que estamos subiendo contenido Totalmente premium Si quieren formar parte de esa comunidad premium Solamente tienen que ir aquí abajo al enlace Suscribirse allí al contenido Es personal, gratis Y van a tener contenido que no publicamos en ninguna de nuestras redes sociales Todos. Bye bye Chao bye.